Hola gente, buenos días. Espero que todos hayan amanecido bien. Hoy me levanté. Uf. A ver el clima cómo está, vea. Empezando bien en 2023. Con un clima excelente. ¿ve? Me gusta, me gusta. Y a la cara, se pierde la boca. Oh my fucking gosh. Oye, ten un poquito de respeto, eh. Buenos días. Buenos días, mami. Buenos días. Ay, tranquila, mami. Hay que empezar bien en 2023 con esa positividad. Te ayuda a hacer el desayuno, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. <risa> Me voy a cepillar. Vamos a ver qué tal. Mañana no hay flash mañana no hay clase. mañana no hay mañana no hay Bueno, aprovechando que en el baño. Me pego un baño. Y ahorita voy a comer. Sí. Me pongo una camisa. Y bueno, vamos a hacer el desayuno. Y sí, la verdad que después de comer voy a salir porque me llamo la atención. Pero vamos a ver cómo está el ambiente 2023. Y bueno. Bueno gente, aquí estoy haciéndome mi desayuno. De las sobras que sobró ayer Así que like si quieren un video cocinando Y una vez que termine de hacerme mi desayuno Pues vamos a salir a ver cómo está el ambiente Y va Bueno gente, ya terminé de comer. Ahora me voy a cambiar para salir a ver cómo está el ambiente. Y bueno. Nada más, ¿eh, niño. Bueno señores y señoras, ya estamos casi listos. Ahora vamos a ver esta aventura buenos mis queridos amigos y amigas eh, la verdad el clima el está bastante bien para ser sincero Sí. eso dale ya me da una cola ¿Qué son? Por favor. Um, nada, no, y Sí. Toma, vecina. Gracias, feliz año nuevo, vecino mm. Nena. ¿Todo bien, nena? Feliz año nuevo, nena. ¡Qué bobo! Nada, nada para bobo. ¡Esta perra está loca! Y bueno, este está solito. Solitario, repletamente solitario, no es nada de nadie. Yo estoy aquí vagando con mi cola, pero lo importante es que ya empezó el año y, y así que, pues, vamos a ver cómo va este año 2023. Que la verdad, yo si le tengo fue el año 2023, vean, durmiendo y por el momento, que todo está tranquilo, vean, además, no pasa ni carros, son muy pocos carros que están pasando, así que pues no se quejen, no se quejen. Y como les digo, apenas está empezando el año, vamos a ver cómo será este año 2023, como les digo, si le tengo fue este año, si le tengo fue, si le tengo fue este año, bueno, bueno, bueno. Bueno, gente, por aquí están los residuos de los años viejos que quedaron por ahí, del 2022. De hecho, afuera de mi casa también hubo un poco ahí. Y bueno, por acá el ambiente está más tranquilo. Ya, por cierto, miren, también está abierta la farmacia. Eso que estamos primero Está abierta la farmacia ahí. Y como podrán darse cuenta, por allá están algunas tiendas cerradas. Y por acá están algunas tiendas abiertas. Sí, Miren por aquí la panadería está cerrada Ahora me voy a dar la vuelta por acá para ver. Vecina Feliz año nuevo pásela bien Gracias Bueno gente Miren aquí hay También unos locales que están cerrados Y pues la mayoría de los, de los Locales están cerrados Solamente hay pocas tiendas abiertas y por acá también está vacío y solitario miren aquí también quedó algunos residuos de papeles del año viejo 2022 chao 2022 ahora estamos en 2023 miren ven ahí salud y aprovechando que estamos aquí tengo varias expectativas para el año 2023 ahora sí voy a seguir Subiendo videos más seguidos Eso sí, no se los prometo Pero si sí voy a subir videos Sí o sí Ya pues que en el año 2022 Hubo un tiempo que dejé de subir videos Entonces este año comenzando Estoy subiendo videos Así que síganme para los que no me siguen Me creo una cuenta de TikTok Así que síganme por ahí Vamos a ver si llegamos a los 1K en este mes Y bueno, poco a poco Tiene su tiempo de a poquito De a poquito Buenas, hola, feliz año, gente. Me acabo de dar cuenta que está haciendo un solazo, pero un solazo. Y por aquí están festejando, todavía despechándose ahí. Buenos días, buenas tardes, feliz año nuevo. Buenas tardes, feliz año nuevo, pase bien. There's not much to do. Ay, bueno gente, ya llegué a mi casa La verdad que está haciendo un sol increíble Pero bueno, la mayoría de las familias están en su casa Pasándola súper bien este nuevo día Y otras pues están de paseo Que me imagino que no todas bueno, espero que les haya gustado este mini videoblog. Dejen su like, suscríbanme y síganme para los que no me siguen. Y bueno, espero que sea de desagrado. Nos vemos en otra ocasión. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Bye.